Buongiorno cari amigo. Muy buenos días. No lo sé so, cuál sea tu objetivo, tu objetivo. Pero cueste año, pero cueste año, debíamos, ser eh, constante, constante, ser constante y comprometernos con lo que vaya, con lo que vamos, con lo que andiamo a fare, con lo que vamos, con lo que vamos a hacer. Si volvemos demagrire, aumentar, eh, mantenernos en forma, debíamos. Iniciar a eso, no esperar que las condiciones sean perfectas. Que papi, que piove, que fa soles, Si tú esperas que las condiciones sean perfectas, mai farai niente. El giorno de hoy, que cosa facho? Facho un entrenamiento espartaco. Voy a fare solamente cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios. ¿Cuál ejercicio fachamos? Vamos a fare, vamos a hablar, la gamba. Vamos a hablar la gamba. que vamos a fare? Vamos a fare escuote. Vamos a fare 100, 100 escuote vamos a saltar la corda, vamos a saltar la corda por tres minutos con 15 segundos aunque vamos a hacer fare piegamenti con estos atresi, si tú no ce la hay, no hay problema lo puedes hacer sin y vamos a hacer 100 piegamenti en el menor tiempo posible y cuál no manca, no manca uno para el abdomen, así Laboramos nuestro cuerpo, todo el cuerpo, un entrenamiento de espartaco, vamos a hacer 2 minutos y medio de plan lo so que eh, esto no es una fida porque ya han batido el récord una, una duda la falta en 4 horas 20 no todo, hoy solamente vamos a hacer 2 minutos con 30 segundos allenamiento esparta con el menor tiempo posible esto te ayudará a guadagnar fuerza, resistencia, coordinación a concentrarte, a no molar a la prima dificultad ok, ok voy a colocar esto acá, voy a colocar esto acá, es importante una, san, una sana y correcta alimentación, hidratarte, yo me hidrato con un poquito, con un, con un gocho de agua, me tocó la, el achugamano eh, y vamos a iniciar con un con, con nuestros ejercicios físimas, le vamos a hacer Firme, firmes con nuestros objetivos. No molares a la prima dificultad como esto. Debes empeñarte. Eh, la constancia, la, la dedición. Fuerza, fuerza. La voluntad, la voluntad, la voluntad. Ok, ok. Muevo, muevo un poquito los, los, los brazos. Muevo la, la, la espalda, la espalda, los hombros. Cuatro ejercicios. Lo repito nuevamente. Eh, voy a iniciar con plan. Dos minutos y. y y, y meso y medio <ríe> después voy a saltar la corda 3 minutos con 15 segundos eh, y después voy a iniciar con piegamenti con estos atresis, si tú no ce no te preocupes, y por último voy a finir con 100 squats siempre de fila, esto será un allenamiento espartaco en el menor tiempo posible 2 <ríe> minutos y meso. prepárate, prepárate con el timer 4, 3 2 ok plan, plan, plan, plan Dirito, così. Dos minutos y medio resiste me concentro sonará la alarma <laughs> PENSO POSITIVO El próximo serán tres minutos. Pensaba que iba a morir. No, no, no, no. Habíamos riuscito, Habíamos riuscito. Grande, grande, grande, grande, grande. Hay un momento donde se siente la fatiga, donde se siente, donde se siente. Ok, ahora voy a meter el timer en tres minutos eh, 15 segundos. Vamos a saltar la corda, la corda, la corda, la corda, la corda. La corda. Ok. 3 minuti 15, 3 minuti. Ok, mi preparo, prendo la corda, prendo la corda, preparate. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Corda. 3 minuti, 3 minuti. Allenamento Spartaco. Salta como voy. si sbaglia inicia nuevamente. Dopo de questo andiamo 100 piegamenti en el menor tiempo posible. Resiste. Si hay un espartaco, un guerrero, un galo, no una galina. Okay. Vamos a hacer 100, 100, 100. 100 de esta. Vamos a la 3 de 20, 4 de 25, 2 de 50. Come tu voy. Ok. Si sí va. Abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, yes. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 uh. abbiamo fatto 25, quanto non manca? 75 uh. Non è facile iniziare il primo anno. Ok. Abbiamo fatto 25. Vado a metterle. Dobbiamo fare 100. 1 2 3 4 5 7, 7 8, 35, quanto dobbiamo fare? Dobbiamo fare 100. Ah. Che faranno nel minor tempo possibile, nel minor tempo possibile. Ok, 35, 10 in più, 10 in più, 10, 10, 35. 10 en più, 10, 10, dai, dai, dai, dai ragazzi, dai ragazzi. Saludo para toda la gente que nos guarda desde Italia, Colombia, España. Ok, 35, ok, 10 en più. 1 uh. ah. 45. Estamos mal igual. Estamos mal. Estamos mal. Tenemos que mejorar. 45. Los podéis guardar en fisimas en YouTube. 45. Dobbiamo fare 100? Ok, andiamo. Hacemos 50. Al menos. Eh, eh, se arriba se a la mitad a la mitad ok ok 45 45 45 1 2 3 4 5 50 me ah. ha spacato me ha el plan me ha el plan ah. eh. vamos ragazzi andiamo andiamo uh, esto es real esto es real si fuese fato solamente 100 ya la fuera finito subito sembran que 100 son fáciles pero cuando tú fai el plan, dopo fai la corda el ritmo basa, se avanza la fatiga ok, ok, ok raga cuánto hemos falto? 50 vamos a hacer 10 10, 10, 10, 10, 10. Vamos a hacer la 5. 15 a 10, oiga, a 10 me está matando, me está matando mi amasa. Ok, 10, 10, 10 y para 60. 1, 2, 3. 60. grupo de puesto gamba y glúteo 100 puesto real puesto real puesto real cuando se esquerza no se talla el video. cuánto sa santa sa santa cuánto y 40 un gocho de agua Ok, 10 in più, 10, 10 per 70, 10 per 70, 10, 10, 10, 10, 10. 5. Sa tanta esta tanta mancano 30 faltan 30 faltan 30 las 30 más difíciles no se mola più no se mola no se mola raga este año cueste este año pagamos. espacamos este año este año cumplimos todos nuestros objetivos ok, Sensa. oiga ya estoy, ya estoy reventado estoy solo muerto, son espacato va bien, ¿cuántos mancano? mancanos 30 faltan 30 italiano, español 10 y más. 10 10 10 10 10 10 10 pero tanta 7. Madre de Dios, Allenamiento espartaco. Faltan uh. uh. 20, 20, 20. Faltan 20, 20 y terminamos. Salud y parte. Saludo para toda la gente que nos guarda desde Bello Antioquia, desde el Confama de Bello. Ja, ja, ja. Muy bien. 80. O, o tanta, o tanta. Sembra, sembra que son los fáciles para el chento, Pero cuando tú fallas ya, dices ejercicio donde te lacha sin esa energía no es así fácil o tanta, mancan unos 20 voy a fare 10 con la 13 10 sin la 13 guarda como se haga un fiato mi lebracha uh. ok si sí va si sí va si sí va si fuese falta puesto solamente 100 la fuese fatto en, en due. en due golpes o tanta ok ok Pablo ok Pablo ¡No se mola, piú! ¡Andiamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sei! ¡Sei! ¡Sei! ¡Sei! ¡Sei! esto es real, esto es real, esto es real 10, 10, marcanos 10, 10 en más 10, 10, dale, la fachamos última 10, última 10 y entramos con, con el ejercicio de gamba estos piegamentos, esta flexión, me, me han despacato las últimas 10, últimas 10, Últimas 10, Pablo madre de dios, que difícil estos piegamentos, sembra no fáciles, 100 no es poco, poco, niente ok, vamos a romperla, 10, 10 y finalizamos, 10, 10, dale, va Pablo, 10, 10, 10 dopo 100, scuote. 3, 2, 1, via. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero habíamos Reuchito Más ya habíamos fermado Ha estado una dificultad En las prima 40 Pero se la habíamos falta Adesso 100 escuotes, 100, 100. Me meto de lado Ok, se va 3, 2, 1 Vía 1, 2 3 4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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4 5 6, 7, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, habíamos fatto 50, 50, uh. 50, si va, si va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 20 1 2 3 4 5 6, 7. 20 in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ultima 10, ultima, ultima. 1, 2. 3 4 5 6 7 8 perfetto ce l'abbiamo fatta non è stato facile le ricordo tutto questo esforzo vendrà pagato tutto lo che fai oggi domani si vedrà nessuno ti regala niente tutto in questa vita costa Ok, nos vemos, nos vemos para el próximo entrenamiento fisima de cuore, Pablo. comproba no paga video.